Continuando con el módulo de calidad de servicio eléctrico, vamos a arrancar el tema 3, variaciones de la forma de onda. Sin más preámbulo, comencemos. La distorsión de la forma de onda. La distorsión de la forma de onda se define como desviaciones de esta con respecto a una onda sinusoidal ideal. Esta desviación se evalúa principalmente por el contenido espectral de la onda. Es decir, vamos a aplicar descomposición en series de Fourier. Las principales distorsiones en la forma de onda que vamos a analizar es el nivel de C. Es la presencia de valor de corriente continua en la forma de onda. En este caso viene dado por el primer término de la serie de Fourier, B0. 1 sobre el periodo, integral de 0 al periodo de B en DT. El siguiente aspecto que vamos a analizar son los armónicos. Son componentes sinusoidales de tensión y o corriente con frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, bien sea 50 o bien sea 60, son todos los términos, de la descomposición de Fourier, con n diferentes a 1. Para la evaluación de la forma de onda se establecen cuatro indicadores. Para la evaluación del impacto armónico sobre el sistema de potencia en el punto común de acoplamiento, la IEEE en su estándar 519, de 1992 y recientemente actualizado al 2014, propone cuatro indicadores. El primero es la distorsión armónica total de tensión, que ya la hablamos en el módulo de análisis de sistema de sistemas eléctricos mediante series de Fourier, como el cociente desde la armónica 2 hasta la armónica 50 del valor efectivo al cuadrado de la raíz cuadrada sobre el fundamental. Fíjense que la norma acota el número de armónicas a considerar. La distorsión armónica individual es básicamente el cociente de el valor efectivo de una armónica específica sobre el de la fundamental. Hablamos del factor de distorsión total de demanda. En este caso para la corriente se calcula como la raíz cuadrada de la sumatoria de la armónica 2 hasta la 50, de los valores efectivos al cuadrado de cada una de las armónicas, y se divide entre la corriente máxima. La corriente máxima, de acuerdo a la IEEE 519, se define como la máxima corriente en el circuito en un año de medición. Normalmente nosotros no realizamos mediciones de un año, entonces en ese caso tenemos que realizar este cociente entre la máxima corriente que hayamos registrado, durante la campaña de medición, la distorsión armónica individual de corriente, al igual que la de tensión, es básicamente dividir el cociente entre la armónica que estamos considerando sobre la fundamental. En este caso vemos dos ejemplos de corriente distorsionada. Ambas pertenecen a rectificadores trifásicos con carga capacitiva o con carga inductiva. Al aplicar tensión sinusoidal, los equipos consumen corriente no sinusoidal, es decir, una corriente no lineal. Si descomponemos estas dos componentes, vemos el contenido espectral. Tenemos fundamental, en este caso quinta, séptima, onceava y treceava. De acuerdo a las definiciones que acabamos de ver, Debemos que hacer la descomposición hasta la armónica 50 para poder calcular tanto el THD de tensión, el TDD para la corriente y los factores de distorsión individuales para las armónicas de tensión y de corriente. ¿Qué otros fenómenos vamos a ver en el sistema? Lo que se conoce como interarmónicos. Los interarmónicos son componentes sinusoidales de la tensión y o corriente en frecuencias que no son múltiplos enteros de la frecuencia industrial. La principal fuente de distorsión interarmónica son los convertidores estáticos de frecuencia, que pueden producir armónicas diferentes a la frecuencia fundamental, o los dispositivos de formación de arco, los hornos de arco, que trabajan a distintas frecuencias. Otro fenómeno que se presenta en la red eléctrica es el ruido, son distorsiones superpuestas a la onda de tensión o de corriente, con un contenido espectral inferior a los 200 kHz. Ruidos en el sistema de potencia pueden ser causados por dispositivos electrónicos de potencia, equipos de arco eléctrico o fuentes de alimentación conmutadas, que son muy comunes hoy en día en la mayoría de los equipos electrónicos. En la figura vemos un patrón de ruidos, un patrón que no tiene una, no tiene una frecuencia de Establecidos, podemos hablar de una frecuencia fundamental, es lo que se conoce como ruido y tienen altas frecuencias. Generalmente son filtradas por algunos equipos del sistema eléctrico, pueden ser los transformadores e inclusive las máquinas rotativas. Tenemos también como factores de distorsión de la forma de onda, variaciones de la frecuencia. Se definen como desviaciones de la frecuencia de alimentación de su valor nominal o de la frecuencia industrial. Estas variaciones están estrechamente ligadas con la variación de velocidad de rotación de los generadores, que son los encargados de producir la energía eléctrica. En la gráfica vemos cómo va variando la frecuencia hasta que recupera la frecuencia fundamental. Generalmente esto se debe a la operación de lo que se conocen como gobernadores de velocidad de las máquinas sincrónicas, que son las encargadas de la generación de electricidad en el sistema de potencia. Esto es un fenómeno bastante común cuando utilizamos grupos electrógenos de alimentación que cuyos reguladores de velocidad no son tan adecuados como los de las grandes máquinas de producción de electricidad. Otro fenómeno de distorsión producto de la conmutación de componentes electrónicos es el line-notching o mueca. Es una perturbación periódica de la tensión producto del funcionamiento de un convertidor electrónico de potencia cuando la corriente es conmutada de una fase a otra. En el sistema de potencia vamos a tener que la onda de tensión va a presentar desperfectos o muecas o partes que le faltan. Esto va a ser en bornes del rectificador y todo equipo conectado en paralelo al rectificador, a la entrada AC de este va a percibir esta forma de onda de tensión distorsionada. Esta forma puede afectar ciertos equipos, por ejemplo, los contactores. En la parte de la bobina de control, ante esta forma de onda, puede producir que la armadura del contactor se despegue, produciendo contactos erráticos y calentamiento del equipo. De esta manera terminamos el tema 3. Hemos visto lo que son las armónicas, los interarmónicos, las variaciones que pueden producir la variación de C, lo que es la mueca, todo definido en el sistema de potencia. Gracias por su atención.